¿Qué es eso? Hola Peter ¿Quién es usted? Tranquilo Peter, soy yo, el Doctor Stephen Strange ¿Cómo sabe mi nombre? Nunca lo he visto Ya entiendo, tú no eres el Spider-Man que yo conozco, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Cómo que no soy el Spider-Man que conoce? No soy el único Spider-Man que existe. ¡Disculpe! ¿Nos conocemos? Ya estoy harto de tus chistecitos. Si aún valoras un poco de tu vida, dime dónde está el tritio que me robaste. ¿Tritio? ¿De qué me está hablando? Última oportunidad, Peter. ¿Dónde está el.? ¡Toma eso, hombre pulpo! ¡Ja! ¿Ahora hay dos? Oye, ¿estás bien? Eso creo. ¿Quién eres? I'm sorry Spider-Man. Al igual que tú, aparentemente. ¿Eso? ¿Cómo es posible? Después lo averiguamos. ¿Conoces al pulpo? No, pero debemos detenerlo. Tengo una idea. Yo voy por la derecha y tú por la izquierda. Eso lo detendrá un tiempo No por mucho Spider-Man, necesito hablar contigo ¿Otro más? ¿Entonces somos diferentes versiones de la misma persona provenientes de distintos universos? Eso fue lo que dijo el mago Entonces el multiverso es real Oye, Peter ¿Sí? No, el otro Peter Te si estás refiriendo a mí o a él Peter, Tienes que ser más la claro porque no te entiendo ¿Saben? Creo que debemos buscar una manera de distinguirnos ¿Y si nos enumeramos? Por mí está bien ¿Quién lleva más tiempo siendo Spider-Man? Yo llevo 20 años Yo llevo 10 años Guau wow. Yo apenas llevo como cinco años y medio. Ok, entonces tú eres el mayor, tú eres Peter 1, yo soy Peter 2 y tú eres... Yo Peter soy Peter 3. 3. Oye Peter 1, hace rato estábamos peleando contra un tipo con tentáculos mecánicos, ¿lo conoces? Sí, es el doctor Octopus. Lo iba persiguiendo a él y a otros dos. Yo vine persiguiendo a Electro. ¿Electro? Sí, un tipo que puede controlar la electricidad Guau, wow, qué loco Bien, hay algo o alguien que está atravesando el multiverso Y está dejando portales abiertos en los universos a los que va Y nosotros tenemos que encontrar una forma de solucionar esto Doctor, tenemos un problema Los villanos de los universos de los otros Spider-Man vinieron aquí No podemos dejarlos sueltos Si lo hacemos van a ocasionar un caos Eso es lo que debemos hacer Ustedes ubiquen a los villanos Captúrenlos, y yo me encargo de regresarlos a sus universos. Bien, vamos por ellos. Pensé que eras más resistente, Octubre. Deja de decir estupideces, Osborn. Ahora hay dos arañas. ¿Dos arañas? Bien. Más para jugar ¿Dónde está el arenero? Ja, miren esto No me digan que ustedes también están buscando a Spider-Man ¿Sabes dónde está? No, pero sé cómo podemos hacerlo venir a nosotros Entonces, ¿quieren atrapar a la araña o no? ¡Lo haremos! Ya saben qué hacer. Tráiganlos aquí y yo los contengo. No me esperaba esto. Tres Spider-Man reunidos. Tenemos material para divertirnos, muchachos. ¡No van a poder detenernos ahora! Están perdidos. Ah, los superamos en número. Tienen un buen punto. Ríndanse ahora y sufrirán menos. ¿Lo dices en serio, Chispitas? Bien, arañas, vamos por ellos. <risa> <risa> No más juegos No sabía que me gustaban los juegos tentáculos Bueno, ya abrí las puertas a sus universos Muchas gracias por su ayuda Sí, muchas gracias Me encantaría volver a verlos Sí, fue muy interesante conocer otras versiones de... ¿Mí? Deberíamos hacer esto cada mes, ¿no lo crees? Yo preferiría... Que no. Muchas gracias por la ayuda, Steven. No es nada, niño. ¿Ya todo está arreglado? Por ahora sí. Pero debo encontrar a lo que sea que esté abriendo las brechas. Si necesito tu ayuda, te avisaré. Ok, estaré esperando. Adiós. <risa> Thank <laughs> you. y